Es temprano en la mañana y me acabo de levantar. Disculpen el desorden. Me llegaron muchas preguntas y las voy a responder. Tengo 180 pantallazos y cada uno tiene... Son como 1.800, 1.500, 140, 1.440 preguntas. Voy a empezar a salir el sol a lo que terminemos con esto. ¿Por qué subes tan pocos videos? Últimamente no ha estado fácil porque me he tenido que... Me, me cambié de la casa donde estaba arrendando y aquí a donde llegué una ladera. Y como es una ladera, no hay sectores planos, los tienes que hacer con la máquina. Y he hecho algunos planos, pero ahora después me lesioné, llegó el invierno y es puro barro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34. Quedo encandilado con el flash y no puedo leer acá ¿Qué tal fue tu recuperación? Larga, de mucha paciencia, pero buena. Estoy, es temprano en la mañana y ya puedo subir el brazo de una. Aparte mi manguito rotador ahí. Ja. Ja. No veo. Algún truco para desbloquear el miedo en las bajadas, un saludo desde España. Practicar, porque la práctica te da confianza, la práctica te da estabilidad en tus músculos y equilibrio, y la experiencia para poder hacer cosas nuevas. ¿Por qué se hace un pantano en tu jardín cada temporada de lluvias? Un saludo desde México. Porque arrendaba una casa que estaba en un zaguán y eso es como... donde convergen todas las aguas de los cerros y brotan, en el plano de abajo. Yo vivía en el plano de abajo. <ríe> en el pantano ¿Qué fue lo más difícil de la mudanza donde vives actualmente? ¡Ah! Hacer el plano que les contaba Si no tenía plano, no tenía dónde llegar Así que fue todo contra el tiempo Y cuando iba a tener tiempo de hacer algo acá en el verano pa, Me lesioné ¿Para cuándo la boda con la Vale? ¡Saludos! No va a haber boda, chiquillos Creo que me hacen la pregunta de nuevo y vamos a andar más en ese tema ¿Qué cámara deportiva ocupabas para tus videos en YouTube? Eh, ahora tengo una GoPro 8 Vi información sobre las nuevas cámaras Y no, no, no hacen check en, mi, en mis necesidades de confiabilidad y... ¿Cuál fue tu primera bici? Saludos desde Rancagua Mi primera bici era reciclada de mi hermano y Fue una BMX que se le partió la potencia Andó en un salto Por suerte no me maté Ya salió el sol allá afuera En cualquier momento voy a poder apagar ese flash No ocupo luz porque tengo No, esa pregunta me la van a hacer En cualquier minuto Aparte de los videos en YouTube y Patreon, ¿de qué otra manera ganas ingresos? De ninguna otra, porque la máquina, estoy pura haciendo proyectos de beneficio, no he tomado ni un proyecto en mucho tiempo. Y tengo que moverme porque YouTube y Patreon están súper bajos en este minuto. Igual, un agradecimiento a todas las personas que me apoyan ahí, porque sin ustedes esta cuestión, como le he dicho siempre, no tendría ni un sentido. Si, sin ustedes no, no hay motivo para hacer lo que hago. Tienes en mente seguir haciendo pantrax a beneficio? Sí, de todas maneras ahí tenemos uno pendiente en Pitrufken. A lo largo de tu carrera como ciclista, ¿cuál ha sido tu marca de bicicletas favorita? Entre las dos bicis más ricas que he tenido, se compartía más o menos el mismo sistema de suspensión que el que tiene la Santa Cruz ahora, pero la otra era una Intense. Y siendo Intense, esa pobre bicicleta quedó fisurada como en cinco partes después de que la ocupé. La que tengo ahora es más dura, así que me quedaría con esa. No es que no se rompa, se rompen igual, pero duran más. ¿Tienes o pensaste? Una edad... ¿Para el retiro del mountain bike? La verdad es que no Si puedo seguir dándole, le voy a seguir dando Y las bicis están tan ricas que el deporte ya no es de tanto impacto Entonces las muñecas, las rodillas no sufren Las rodillas no sufren ni la mitad de lo que sufrirían jugando un partido de fútbol, por ejemplo ¿Cuál es la bici que más te gusta? Y el precio... No tengo una bici que más me guste con precio eh, Analizo la bici en sí, los componentes, cómo está más Porque las cuestiones cambian todos los años para que tú te compres una nueva ¿Sigues pololeando con La Valentina? No, con La Valentina no seguimos pololeando Terminamos Como en abril, mayo del año pasado Y yo esto no lo conté Porque no tenía ganas de contarlo Nomás y iba a llegar El momento en el que lo íbamos a conversar Y la verdad eh, No hay rollo No hay kawin no hay, no hay copucha El que le gusten las teleseries Pasó que nuestros caminos se empezaron a, a separar, empezamos, nos empezamos a dar cuenta recién era super avanzada la relación que queríamos cosas distintas y contra eso no hay mucho que hacer así que terminamos de la manera más buena onda posible ha sido de mis, de mis terminadas, ha sido la más buena onda por lo mismo lo, lo complicado pero... Ya dividimos nuestras cosas Dejamos todo lo más buena onda posible eh, Fue una relación súper bonita no, no me arrepiento de nada Lo pasé increíble, aprendí un montón Siempre he visto a mis ex parejas Como mis angelitos que me cuidaron Durante el tiempo que estuvieron conmigo Así que agradecido siempre Tengo un montón de recuerdos bonitos Y, y espero lo mejor para ella no Ojalá que le vaya filete Y... y y consiga lo que ella quiere ojalá que yo también consiga lo que quiera, todo bien. ¿Por qué no subes videos? Aparte ahora estoy sin electricidad, bueno, estoy al mínimo porque es invierno en Temuco y tengo tres paneles solares. <risa> Gracias. ¿Qué se necesita para iniciar en el MTB? Bicicleta, casco, gafas de alguna manera o antiparra, eh, rodillera y guante. Ojalá zapatillas, porque proteger tus dedos es importante. Más allá de eso, polera, short, traje baño. Yo andaba con lo que fuera. ¿Cuál fue tu sentimiento al, mortar, al montar por primera vez en bici? Era muy chico, pero no podía creer que movía los pedales y avanzaba adelante de la patada. Después, con los frenos de disco, no podía creer que la pinza era freno mecánico. La pinza actuaba ahí abajo en la rueda y de la rueda frenaba toda la rueda. ¿Tú sueñas con tener hijos y compartirle el ciclismo? Saludos, Germán. Sí, pienso tener hijos, pero siento que todavía no estoy listo, porque tengo 34 años y no creo que sea. o sea. Si antes no hubiese decidido que no quería tener hijos aún. Eh, creo que habría tenido hijos como un cabrón chico. Porque ahora último he aprendido tantas cuestiones. Que digo ya de aquí en adelante quizás. ¿Qué pasó con la bici blanca de la Vale? La Scott la, ve la vendimos hace mucho tiempo. Se la llevó un chico. Ojalá que la esté aprovechando con todo. y ya la haya cambiado por una más bacana. ¿Se puede modificar un plato delantero de tres y dejarlo de uno? Sí, sí se puede. Pero tienes el tema de que no va a ser como un plato diseñado para ser plato único. Que tiene los dientes más largos para que no se le salga tan fácil la cadena. Pero que se puede, se puede. Y cuando chicos lo hacíamos todo el rato. Le ponía ahí un buen guía cadena. He Echaba unos pedazos de plástico, un pedacito de madera y listo. Un perno. ¿Cuánto has gastado en tus bicis? Todo tipo. Y regala una para tus suscriptores. Yo creo que ni un ciclista que lleve como 20 o más años pedaleando. Puede hacer la sumatoria de todo lo que ha gastado en ciclismo. Así que... ¡Me quedo con las buenas experiencias! Si regalo una para mis suscriptores, solo el tiempo lo dirá. ¿Cuál fue tu peor caída? Estoy pensando en tres. El accidente de la barba está ahí latente. La caída en el uniciclo, que fue una ridiculez, pero me pegó muy, muy fuerte. Fue puro tejido, nada de hueso, entonces fue muy lento. 2004 me quebré la clavícula. ¡Ah! Y la caída del cortado grande ese que casi me ennuco soy de Ecuador, ¿crees que Chile sea un buen lugar para vivir actualmente? Eh, yo amo a Chile y amo a su gente No me gustan sus jefes porque líderes no los puedo llamar Hemos tenido varios títeres ahí, ni uno ha dado la talla Así que el sistema está terrible, corrupto ¿Cuál ha sido de tus peores accidentes? <ríe> ¿Le gustan esas preguntas? ¡Llegó la luz! ¿Ha ¡Oh! aparecido haciendo preguntas? Voy a apagar el flash oh, ¿Qué tal? ¿Está así? Estoy en cuadro ¿Cómo sobreviví económicamente en estos tiempos tan difíciles? En, en un punto de mi vida traté de en vez de estar comprándome weá para entretenerme, estar ahorrando y tratando de conseguir las cosas que necesito en vez de, como la mayoría, estar ganando cada vez más para gastar más y yo trato de, traté de generar mis ingresos para juntar mi ahorro para con eso ahorro Lograr gastar cada vez menos Entonces ahora por ejemplo Con esos ahorros me compré una parcelita que antes Temuco Y ya no estoy pagando arriendo Decidí que todavía no quería tener hijos Que es una carga súper importante para mucha gente Todavía no tengo mi propia familia Soy yo solo, pero así si solo me voy a armar Y el día que esté más o menos armado Veremos qué pasa porque... Pero poquito a poco Estoy generando en YouTube y Patreon Como un 20% de lo que generaba Cuando estaba subiendo videos como loco Y aún me alcanza, no... Como no me hice ese hábito de que gano más, gasto más. Estuve ganando harto, harto tiempo y dije, ah, oh, esto está filete, estoy ahorrando caleta. Y con esa plata que me ahorré, pude hacer varias cosas. Y ahora que no gano tanto, igual no gasto tanto. Entonces, sobrevivir económicamente no es tan difícil. Ahora lo único que quiero hacer es plantar mis propias huevas acá, tener mis gallinas, mis huevitos. Hacerme responsable de mi existencia en este mundo al final. ¿Qué pasó con otros proyectos? Está alejado de todo esto, me hace me enfriar. Mis proyectos siguen ahí latentes, solo que se han aplazado. Se me aplazó todo con la lesión, porque me lesioné en verano. Entonces no pude hacer nada en el verano, llegó el invierno, ahora es todo barro. Alcancé a hacer un poquito más de espacio, y, pero no tengo techo fuera del contenedor, no tengo, no tengo agua todavía, no tengo un baño normal, tengo un baño seco. Estoy... no me complica vivir con poco, esa weá la gente no la entiende. ¿Cómo empezaste? ¿Youtuber? ¿Empezaste a grabar videos? ¿Te buscaron? Siempre grababa mis videitos y los subía a Vimeo o a otras plataformas Y de repente dije, ah, oh, quizás esta cuestión de YouTube puede ser Había dejado la U, uh, se había ido a pique mi negocio de los drones Y dije, probemos esta cuestión, sé enseñar algunas cosas, así que voy a tratar y Una cosa llegó a la otra y <ríe> del mayo de 2016 fue eso Y aquí estamos Consejos para el día a día. No agarres tu celular primera cosa en la mañana. Cuida tu alimentación. Cuida las personas con las que te juntas. Si te restan, trata de no juntarte tanto con ellas. Si te suman, trata de juntarte más con ellas. ¿En qué parada está su vida ahora, señor Germán? Aquí tomándome un cafecito, respondiendo algunas preguntas. Tengo que solucionar el tema del bar. Mi camioneta está estacionado como 500 metros más allá porque no llego para acá, pues... Te tomaste un descanso de YouTube, un descanso forzado más o menos. ¿Cómo puedo progresar en el enduro, en el enduro de h? Si no tengo ninguna pista ni cerro cerca. Si te sirve de algo, yo cuando chico hacía bike trial, esa bola así en plano, subiendo solera, haciendo rebotando en la rueda, haciendo ksh, ksh. y ahora no me va mal en el cerro, así que todas esas técnicas, ayudan. aunque estén en un plano, weando, levantando la rueda un poquito, todo, todo, todo va a sumar después. Hacer bunny hop, todas esas cosas que los que tienen cerro no las practican porque tienen cerro, las podéis practicar cuando no tenéis cerro. Plano, van hijo, van hijo, van hijo, manual, manual, manual. ¿Pudiste resolver el problema del pantano donde vivías o te mudaste a otra casa? No, este, me mudé del pantano para llegar al barrial. ¿Te considera un libre pensador? Me considero una persona que piensa por su cuenta y que averigua sus cosas y saca sus propias conclusiones. Nunca seguí a las masas, dejé la universidad, nunca tuve una pega normal. Siempre he tratado de valérmelas por mí mismo y... Me ha costado, pero está funcionando de una de u una otra manera. Que funcione es relativo, la verdad. Estas condiciones de vida que tengo ahora no son tan bacares como las que tuve alguna vez antes, pero me gozo el proceso, es parte de. Y es porque estoy construyendo lo mío. Uno parte de la base y para arriba. ¿Cuándo vuelve a Peñaflor? Cuando vaya a ver a mis padres. Y seguramente pasaré a andar en bici. Está enfriando. No lo voy a soltar porque se me olvida olvidar que está ahí. Vuelve, que gracias a vos, amo este deporte. 32 años tarde, pero de a poco desde Argentina te apoyamos. Gracias, Maxi. Amigo mío, nunca es tarde. Las bici ahora están más bacanas, así que partiste en un, en un mejor momento. Antes las guas se partían todo el rato. Calor. ¿Te gustan los gatos? ¿Me gustan los gatos? Sí, me gustan los gatos. Pero le hago cariño, me paso la mano por la cara y Pero me encantan. Son. Me encantan los perros y me encantan los gatos porque los dos son muy distintos. El perro es apañador, el gato como que te mira y te dice... ¡Uy, uh! Ya, bueno, ya. Es muy temprano en la mañana. ¿Algún día volverás a hacer videos, tutoriales en YouTube? Por supuesto que sí. ¿Por qué ya no haces videos? Si sí, sigo haciendo videos, cuando los videos pronto. ¿Qué pasó con la bodega de tu casa que alquilas? La destruimos. Y la reconstruimos. Y está acá atrás. ¿Qué es lo que más te apasionó al seguir tu sueño? El sentir que no estaba haciendo pura weá, que no estaba aquí como que perdiendo mi tiempo. Al final, la mayoría de nosotros pensamos que estar quieto, sin hacer nada, reflexionando sobre la vida... ¿Es perder el tiempo? Para mí eso no es perder el tiempo, es de los, de los momentos en los que más aprendes. Porque si por ejemplo, no sé, pues bueno, vecino eh, vecino, vecino! Eh, y eh, la weá, eh, que tú y la weá... La, ¿cómo, ¿Qué pasó, weón? ¿Cómo le podría responder respondido... Mejor, para que no se haya dado una situación tensa. ¿Qué podría decir distinto la próxima? Está ahí, ahí, Con la cabeza... Y de esa reflexión voy a aprender algo, así que... Al final, cuando tenía un norte, es muy difícil que te muevan de lado a lado. Y no sé, qué hay, hay muchas decisiones que yo he tomado que no, las personas encuentran que no, no tienen sentido, pero para mí tienen perfecto sentido porque yo sé para dónde voy y sé qué es lo que necesito hacer para pa que mi sueño se cumpla. Mi, mi sueño máximo es un mundo mejor para las futuras generaciones. <risa> me escuille me en la volar pero para allá voy. Pubón. Entonces, no sé, yo no me voy a andar vendiendo la primera marca que me ofrezca cualquier weá si las bici no son lo que yo esperaba. No voy a andar cobrando un PAMTRACK en una zona donde no tienen los recursos porque yo sé que la pista es más importante que que ellos generan los recursos Lo que más te apasiona al final es darle un rumbo a tu vida darle un propósito inalcanzable pero que queréis contribuir para allá y eso te da una tranquilidad de que acá no estáis puro perdiendo el tiempo si todos vinimos a algo importante, solamente estamos todos distraídos en que tenemos que comprarnos el último iPhone y gastarnos lo que generamos en weas materiales que nos generan más gasto y más adicciones en vez de inventar cosas que te abaraten los costos de vida yo quiero hasta hacer gas acá. yo Me voy a volver loco en esto. ¿Qué piensas de la vida? Un saludo, Uruguay. Pienso que la vida es hermosa. Pienso que todos vinimos acá a aprender algo. Y vinimos acá con una meta en en concreto. Que para saber cuál es, tenéis que preguntártelo. Si no te lo preguntáis, no lo voy a saber nunca. Voy a pasar por la vida. Y al final voy a haber dicho, voy a estar ahí, oh, voy a morir, me queda poco. ¿Qué hice con mi vida? Ojalá que la respuesta a esa pregunta en ese minuto sea más motivante que simplemente haber elegido lo material sobre lo material sobre lo material sobre lo que piensan de ti, lo que piensan de ti, lo que piensan de ti. No sé si me di a entender bien, pero ya estoy como con el, la cabeza media frita, voy a tener que seguir en otro minuto. ¿Te imaginabas llegar tan lejos en tu carrera como lo, está, como lo estás ahora desde que comenzaste? ¿No tenía como saber a dónde iba a llegar? Pero estoy totalmente contento con lo que se ha logrado. En tus años de experiencia en MTV y Enduro ¿cuál dirías que es el consejo más importante para todos? Disfrutar las rutas, disfrutar la naturaleza, disfrutar las conversaciones, pasarlo bien. ¿Qué es lo que te hizo irte de tu casa y ahora vivir en una bodega? Ser <risa> independiente. ¿Cómo puedo hacer mejor las subidas empinadas? Bajando el pecho y poniendo tu peso en el manillar, en tu brazo, en el manillar, en la rueda delantera. ¿Quién es más útil? Y pedalear como loco. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primer patrocinador? Fox Terrafirma. Hace caleta de tiempo. El rey mundo. ¡Oh, viejo! Si sigues por ahí te mando un abrazo enorme. Gracias por haberme apoyado en esos tiempos. <ríe> oh, qué buenos tiempos, weón. ¿Quién fue tu motivación para andar en bici tan topado? Yo veía New World Disorder, weón, y veía a Bender y decía... Yo quiero caer a plano también Ventaja de vivir en el campo uh. Paz Naturaleza, tranquilidad Armonía, man. Armonía, vivir con la naturaleza Vivir de ahí, debajo de un árbol ¿Cómo le hago para bajar la bici en un salto? Tendrías que rechazar en La parte baja del salto En vez de rechazar en la parte alta Y después absorbes uh. Y ojalá no te, te, te choque la rueda en el poto uh. Ah ¿Cuándo volverán los videos de secciones y mejoras de andar? Era el mejor youtuber de bici Era Ya, ya volverán los videos de técnica y esas cosas Ustedes tranquilos ¿Estás viviendo como quieres? ¿O estás haciendo lo que puedes con lo que tienes? Estoy haciendo las dos cosas Estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo Pero sé... No, de hecho no tengo claro qué es lo que quiero Pero sé que quiero un techo Un refugio Más espacio, weón ¿Qué tal la red de apoyo en Temuco? Oh, brutal. Eh, el Oscar Huerta ha sido un apoyo fundamental. <ríe> y debo decirlo, después de que, me, de que me caí estuve como un mes en su casa. Porque no podía hacer nada, así que... Oscarito, te mando un abrazo enorme. Un saludo gigante, amigo. Nos vemos más rato, ¿cómo? porque tenemos que ir a hacer las pistitas de bici. ¿Qué puede pasar a mi suspensión si aumento su recorrido como hiciste en un video? Si es que la horquilla tiene la alternativa de ponerle más recorrido No debería pasar nada Igual la vas a estar exigiendo un poquito más Porque mientras más larga la horquilla Más palanca hace la rueda ¿Estás mejor de tu depresión? Saludos crack Mi ciclista deprimido por la mierda Sí, mucho mejor Después de ese video Pasé por alto y bajo Y entendí que cuando estaba en los bajos Era cuando más aprendía Entonces cuando volví a lo alto Igual trataba de meterme en mi mierda de nuevo Y a buscar soluciones Así que Estuve metiéndome a propósito En, en condiciones raras Para pa aprender Porque me di cuenta que cuando más Sufres o te enfrentas a tus propias mierdas Más rebotáis para arriba Más, más, más vacan salir Así que Tuve que tratar bastantes mierdas que... <risa> Porfa cuéntanos más de tus procesos de vida A mí me importa Con un amigo al que no conoces Qué grande Jorge bueno. Últimamente me he puesto a averiguar de todo. Viéndolo de una manera muy resumida, está todo el rato la historia oficial que te cuentan y está otra historia que es la alternativa. ¿Quién tiene la verdad? La verdad yo no lo sé, la historia oficial no me convence. Al final sigo ahí viviendo mi proceso, tratando de buscar la verdad y escuchando todas las... Me encanta hablar de todas las posibilidades que puedan haber. No soy una persona que tenga un pensamiento rígido, una creencia... Si me demuestran que estoy equivocado, gracias, me enseñaste algo. Pero hay personas que como que hacen cortocircuito cuando uno habla de temas que no les, que no les resuenan. Que lo, que, lo que no han escuchado <risa> en la caja tonta. Apaguen la tele, guau. Apaguen la tele. Hay mucha gente que es feliz después de apagar la tele. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como youtuber? Saludos desde Colbún. La buena onda de las personas. Es muy divertido porque igual en, en YouTube, en los comentarios, en Instagram. Entre toda la buena onda, uno igual ve gente que odia y critica la cuestión pero sabéis que con esos pesados no me los topo nunca en la calle, así que asumo que son muy tímidos quizás. Me gusta más la gente buena onda porque todos te, te, te irradian así energía, de eh, filete. No me ha tocado un weón que me venga a decir, oye, vos tenés un canal de YouTube, andáis como live. Por lo general la gente... Es súper fácil tirar odio en internet, pero es difícil de ir a decirle a un weón, oye, me caen mal. La gente normalmente en la vida real no es así. ¿Qué pasó con la Vale y por qué estás viviendo en un container? Salud desde chillán germán la vale sigue con su vida eso digo que está bien y este contenedor casita eh, fue el plan z ya no alcanzaba a construir ni hacer mucho se venía la lluvia así es que me compré este esta maravilla que me ha mantenido con un refugio así que estoy más contento que la cresta cambio de posición quizás ah. Son muchas preguntas. ¿Qué recomendaciones le, diríamos, le darías a un ciclista que recién comienza? Que veas si es que hay un grupo que sea buena onda, que apaña a andar en bici, tomárselo con calma, ir a conocer algunos cerros. Se trata de explorar y de pasarlo bien. ¿Cómo llevaste las críticas con la pandemia y el COVID? Me di mi opinión sobre ciertas cosas y algunos... Algunas personas de esas que como que quieren tener el control de los demás y quieren imponer sus cosas, se molestaron, pero la verdad es que cada loco con lo suyo y la verdad siempre he pensado que yo no me puedo hacer responsable de la salud de otra persona, porque yo puedo cuidarme todo lo que tú queráis, pero si veo que el de al lado está fumándose 20 cigarros al día, tomando copete todas las noches y tratando su cuerpo como el hoyo con la comida que le mete... Él se la anda buscando, hay que tener el sistema inmune bueno. Eso es, eso es lo mejor que puede hacer, trabajar tu sistema inmune. ¿Estás viviendo el sueño o aún no? El sueño se vive todos los días, Puh, bueno, Esto ya para mí es el sueño. <risa> Mira dónde estoy metido. ¿A qué aprendiste a andar en bicicleta? Mi mamá me dijo que como a los 4 años. ¿Rescatas algo de la N9? Pucha, la verdad fue la de las bicis más conflictivas que tuve últimamente, pero... Es bici, aguanta y... y te va a sacar sonrisas. Voy a tener que hacerle más mantenciones, quizás, pero todo bien. Hay que dedicarle el tiempo. ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Te gustaría ser carpintero? Me dedico a las bici y a inventar weá y a tratar de buscarme la manera de tener una buena vida. Y eso me encanta. Y me encanta ser carpintero también. Me gusta trabajar madera. ¿Te gustan las bicicletas? No es pregunta, pero ya no tengo motivación. ¿Qué me recomiendas? Cuando no hay motivación, a veces pienso que lo más bacán es empezar a las bases de por qué empezaste. Al final, no sé, mucha gente que se mete en el tema de las carreras dice, oh, bueno, no sé, no, como que no quiero andar en bici, me, me gustaba tanto. Te gustaba tanto porque antes era mucho más simple, ahora subirte a la bici es una exigencia. Tenés que cambiar esa mentalidad, desaprenderla, y volver a andar en bici como andaba en bici cuando niño, si no va la raja, es salir, darle una vuelta a los pedales y va hecho un peo. Recorrís todo el cerro en la raja. Esa va no bueno, puede no motivarte. ¿Cómo estás? Espero con, que con ganas e ilusión. Un saludo. Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu motivación para seguir existiendo día a día? a Aportar lo que más pueda a este planeta, que hoy en día hay muchas cosas que se pueden mejorar. Así que hay mucho por hacer. ¿Qué tal este segundo invierno, Germán? ¿Estás preparado? ¿Cómo te sigue tratando el sur? ¡No me ha dejado tranquilo! Pero ya, ya dominaré el invierno que viene. Este, puedo decir que es a fe. <ríe> ¿Algún consejo para la juventud de hoy? que estaba pasando por ansiedad? A ver, la ansiedad creo que viene de una preocupación de algo que está por pasar, pero que no sabéis si va a pasar. Creo que pensar en eso es perder el tiempo. si Al final... Pucha, desgraciadamente en la tele lo único que fomentan es la ansiedad. Pues si están todo el rato de que hoy oh, nos vamos a morir por esto, hoy oh, nos vamos a morir por esto, otro, hoy oh, que está pasando de esto, hoy oh, que va a subir el precio de tanto. Para bajar rápido la ansiedad, deja el celular de lado, apaga la caja tonta, observa a tu alrededor. Oh, realmente no pasa nada, ya. Yeah. Realmente no es mi responsabilidad hacerme cargo acá en Chile de lo que está pasando al otro lado del mundo. Así es que, ¿cómo puedo yo contribuir acá? Anda, sal y ayuda a alguien o algo. Planta un árbol, hazle cariño a un perro, ayuda a tu mamá a lavar los platos, bueno, lo que sea. Ayudar a otras personas te, te centra de nuevo, te hace sentir bien. Eww. ¿A los cuántos años tuviste tu primera bici profesional? Eso fue el 2003. 2012, como a los 15, 14, 15 años. ¿Qué pasó con la casa que vivías cuando recién llegaste a Temuco? Esa era la casa que arrendábamos cuando llegábamos. Y esa casa me pidieron que me fuera porque la iban a vender. ¿Qué te motiva a seguir andando en bici? Que uno recorre la naturaleza, el cerro, hace ejercicio. Es, es pura cosa buena. ¿Cómo va la lesión? Ojalá estés pronto de vuelta por el YouTube. La lesión va a todo ritmo. Ahora está tieso porque estaba muy quieto y llevo horas respondiendo a esta weá. Madre, he despertado muy temprano, tío. ¿De dónde sacaste la motivación para hacer videos tan buenos? Partí haciendo videos. Pésimo. La, si tú consideras que son buenos, es porque he practicado. Hacer muchos vídeos te da mucha práctica. ¿Cómo está, tío Germán? ¿Cómo lo está tratando la vida? Hoy, oh, ahora bastante bien ya. Con el brazo más operativo, me vuelve la, la energía. Siento que también este, eh, que el cuerpo se está recuperando, te roba una cantidad de energía importante durante el día porque eh, tiene que recomponer los tejidos y todo. Y todo. <coughs> Gracias a ti empecé a andar en bici, filete. Hola Germán amigo, dónde compraste, mandaste a construir tu casa modular? Esta estaba camino a Valdivia, pero no sé si la puedes recomendar porque la aislación es un poquito terrible. ¿Qué tipo de mentalidad usas para no rendirte nunca? Me he dicho varias cosas a lo largo de mi vida. Antes decía, Dios no, no, no nos da carga que no podamos llevar. Después decía que la vida le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. <risa> Al final... Yo creo que el, el enfoque, el filo si pasa algo que no me guste, voy a superarlo, porque por lo que estoy luchando es mucho más importante que esta estupidez que acaba de pasar. ¿Tienes patrocinador para bicis? No, no tengo patrocinador. Patro, <risa> no tengo patrocinador. <risa> Según tú, ¿cuál es la bicicleta más exquisita que has tenido? Hay muchas bicis ricas. La que tengo ahora, como la tecnología ha uh, mejorado, es eh, la mejorcita que he probado. Ya que es una bicicleta más actual y es competitiva, así que... Mi bici de carrera. ¿Cómo saber llevar una recuperación de una lesión mental y físicamente? Mentalmente, me pasó algo cuando me lesioné, que fue... Mierda, ya no está en su lugar, algo pasó. Eh, probablemente no sea fácil de reparar. Pero el dolor que siento está bien, el día está bien. O sea, el dolor que siento está aguantable, el día está bien, la vida sigue... Ya, ¿qué hay que hacer ahora para arreglar esta cuestión? Ir paso a paso te... te agobia menos que cuando voy a estar listo de vuelta me quiero recuperar ya, ¿no? Anda viviendo el proceso. Me voy a sentar de nuevo porque está muy echado. Admiro mucho tu voluntad. ¿Cómo has hecho con todo lo malo que te pasó últimamente? Actitud positiva, todo pasa por algo y si tenés que afrontar adversidades, probablemente te va a tocar aprender más de una cosa, así que es una instancia de aprendizaje ¿Cómo se siente habitualmente usted, tío Germán? Habitualmente me siento bien No todos los días son euforia, pero Los días que son más tranquilos igual se gozan Se hacen otras cosas Es difícil saber qué se siente sentirse bien Si no te has sentido mal antes Entonces como que Se tiene que dar ese contraste para que uno valore realmente el estar bien ¿Qué pasará con el canal de YouTube? ¿Va a seguir? ¿No volverá a hacer contenido de MTV? Claro que sí ¿Para cuándo su video? Pronto. Hola, es muy complicado aprender de la mecánica de las bicicletas, me gustaría mucho. Las bicicletas son tremenda escuela para hacer mecánica porque son súper simples. Lo único, necesitas algunas herramientas especializadas, pero no son muy costosas. ¿Cuán? Depende de dónde las compre y qué marco Solo decirte que eres una inspiración, compadre, un luchador. Saludos. <risa> Saludos, Felipe. ¿Cómo te sentiste al respecto con la cirugía de no poder salir a rodar? Lo asumí. Lo asumí y decidí que iba a aprender cosas nuevas en, esa nueva, en ese nuevo estado que era... Oh, el brazo, no puedo hacer nada, te ayudo, no no puedo ayudarte, oh, no te voy a decir cómo hacerlo, oh, oh. voy a mirar cómo lo haces. <ríe> te transformas en un espectador y de repente, ¡Oh, se está acabando la batería, de repente, bueno, y yeah, te da otra perspectiva. ¿Van a haber más tutoriales de técnicas de paleos. Sí. ¿Qué te pasó en el brazo? Se me luxación acromioclavicular, clavicular. El grado que se corta todo, parece. ¡Duro! ¡Duro! ¿Cuál es la motivación para andar en bici? Disfrutar, rodar, hacer deporte, despejarse, conectar con la naturaleza, desconectarse de la ciudad. Tuve una fractura de esternón. ¿Qué puedo hacer si no puedo andar en bici si era lo único que me ayudaba? Tienes que reinventarte, amigo mío. Va a pasar por ese periodo en el que... Las cosas no van a ser como tú quieres, pero siempre te puedes adaptar a tus nuevas circunstancias. ¿Qué hizo que las bicicletas fueran algo tan importante para ti? Es que son demasiado a toda raja, si sí. Yo siempre me he preguntado, nunca he hecho la prueba, pero ¿cuánto anda una bicicleta con un litro de agua? ¿Te dan salud? ¿Te dan experiencias? Te dan... ¿Son máximas las bicicletas? ¿Recomienda una Snap como primera bici doble? Sí, las rica aún. Hola Germán, mi pregunta es cómo progresar y perder el miedo a los saltos. Con práctica y probando en saltos que no sean muy difíciles, saltos para aprender, mesetas, eso son buenas. ¿Crees que tu yo del pasado esté orgulloso del tú del presente? ¿Y yo cuando niño, sí, estoy cumpliendo mis sueños de cabrón chico, voy arriba, voy con todo. Si ¿sí? yo no estaría, estaría así. ¿Cuáles han sido los factores más complicados del proceso de tener una casa autosuficiente? Es que como que todavía no tengo la casa. Y todavía no soy autosuficiente, así que no te puedo contar. Pero aparentemente es un largo proceso. Sobre todo si lo quieres hacer de una manera que no sea pagar una locura de plata por un sistema que te instalen Porque yo lo quiero hacer yo. ¡Ey, pelado! Me estoy quedando calmo. ¿Empiezas a enviar internacional? No sé qué enviar no estoy vendiendo nada. ¿Cómo eres tan feliz? Lo intento. No todos los días son euforia, como les digo, pero... De lo alto y bajo se aprende mucho, así que... ¿Debería hacer algún proyecto low cost? Me, me gustaría hacer un proyecto low cost, pero que sean piezas buenas y que duren. Porque hay alguna weas low cost que la sacáis un par de andas y las rompí al toque. No es la idea. ¿Por qué empezaste a andar en bici y por qué este deporte y no otro? La bici era como lo más simple. Te subías a una bici y podías ir a recorrer lo que nunca había recorrido en tu vida. Yo me escapaba cuando chico y me iba a andar a la cresta en bici y mi vieja no tenía idea. Me pegaba las media rutas. No, no tenía licencia de auto, así que la bici era como el. el bólido para salir a conocer y recorrer. No vayan más lejos de lo que le permitan sus mamás niños. Yo no soy un ejemplo. Sobreviví, los tiempos no estaban como ahora. Hago otros deportes y me encantan, pero la bici es la más simple, bacán. Voláis, andáis rápido, el filete. Si hay nieve, voy a tratar de esquiar o andar snowboard, si hay agua. Voy a remar en kayak como si hay viento, quiero andar en Windsor. Hay miles de deportes filetes y la bici es uno de ellos. La bici es como el, el más accesible para las personas porque Chile está lleno de cerro. ¿Cómo recuperar la motivación al MTB? Vuelve a andar como cuando andáis de niño. No con la locura de que, ay, este, mi amigo anda mejor ahora y yo no ando tan bien, o oh, esta pieza de mi bici no me gusta. Juan bueno, anda. <ríe> Ándalo, a ir a pasar la raja. Sin ruido mental. A despejar. La Vale te dejó por anti vacuna a ver, la gente le encanta poner etiquetas. Yo no soy antivacuna. Eh, y, y la Vale, con la Vale. Tuvimos conversaciones, pero no tuvimos peleas por el tema de la vacuna. Cada uno tenía su postura y todo el tema, como puede ser en cualquier parte. Era una relación súper madura, no, un tema no iba a ser suficiente pa, para terminar la relación. Siempre me pasa que la tuerca de la biela se sale, porque será. Si tu biela es de eje cuadrado, probablemente está embocada. Yo cuando chico le ponía latas de tarros de Nescafé o. o weá. ¿Por qué ahora vive en un container? Porque en mi casa. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Santa Cruz? ¿Vale la pena gastar tanto en un cuadro? No conozco a los chicos de Santa Cruz en Chilaca, conozco al Oscar. Y la verdad es que compré esa bicicleta porque era una de las opciones que él tenía. Y como quiero conocer más sobre bicicletas para tener más conocimiento y poder argumentar mi opinión, ¿eh? era buena opción probar una bici rica rica para... Poder hacer una comparación con otras bicicletas. Porque a mucha gente le gusta la Santa Cruz, parece. Pero son más caras que la cresta. ¡Mira! Este perro me viene a ver siempre. ¡Hola, bueno ¿Cómo estás tú? ¡Hola, rica! ¿Qué tal? Oh, si me disculpan. Llevo mucho rato haciendo esto. ¿Cuántos pares son tres moscas? <risas> ¡Qué guay! Hola, Germán. ¿Cuál...? ...encuentras que es la mejor forma de motivar a alguien para que agarre la bicicleta. Jamás forzándolos y haciendo que... Estoy muy hecho. Jamás forzándolos y haciendo que su primera salida sea... ...lo más buena onda posible. O sea, no los lleve a un circuito que los vaya a destruir físicamente... ...llévales agua y llévales comida. Y ahí yo creo que... Y que la vuelta no sea muy larga. Y ahí yo creo que... ...pura buena cosa, paciencia. No, no volverse loco Salir con la predisposición de, ya, hoy día hacer una salida tranquila, a enseñarle a otra persona, a motivarlo por primera vez. No de, ya, tírate la weá. <ríe> Esa weá deja la patada. ¿Cuáles son tu proyección para el futuro? Tener una casita, lo más autosustentable posible, generar mis propias fuentes de cosas que necesito. ¿Cómo le haces para no tener miedo al saltar y que te pase algo? Porque he practicado lo suficiente como para confiar en mi manera de saltar y ir seguro al a un salto. ¿Cuál fue el propósito de empezar a subir videos, compartir experiencias y ojalá compartir conocimientos también? Enseñar lo que pueda? ¿Desde tu propia perspectiva? ¿Qué es la vida? La vida. ¿Desde mi perspectiva? No, no, no lo había como pensado tanto, pero es, para mí es como un campo de juego en el que todos vinimos a aprender. A aprender experiencias, a, a compartir cosas, a tratar de aportar. Cada uno se lo toma como puede, o sea, como quiere en realidad, porque hay gente que viene acá a aprovechar y hay gente que viene acá a tratar de contribuir. Y yo he tratado de alejarme mucho de los que vienen a aprovechar y tratar de acercarme a quienes quieren contribuir y aprender cosas nuevas y compartir experiencias en este, en este pedacito de tierra en el que estamos. ¿Qué estudias o estudiaste? Estudié ingeniería comercial y no sabía lo que estaba haciendo. ¿En qué trabajáis y si te costó conseguir lo que tienes, perrito? Trabajo, he trabajado, en muchas, he hecho muchos tipos de trabajo Y hace como 6 o 7 años me dio por YouTube Y eso me ha mantenido a flote todo este tiempo Así que ha estado bastante bueno Tenía ahorros de haber trabajado con el tema de los drones Haber hecho las y hacía caleta, wey. Ahora estoy, ahora trabajo en YouTube Tengo Patreon y entre esas dos cosas Trato de, trato de seguir dándole ¿Cómo le haces para tener las ganas y la energía para seguir adelante? Saludos al final es la ilusión de... Si estáis en modo... ¡Ay, me la sé toda! Y la weá, la vida es súper fome. Pero si estáis en modo como cabre chico, que... Oh, ¿en qué me va a impresionar la vida? Oh, es eh, eh, Otra la energía que, que te entrega. ¿Sientes que se perdió algo de motivación por el MTV de tu parte? Saludos. No. La lesión me tiene con más ganas que nunca andar en bicicleta. Porque estoy recién recuperándome y quiero seguro subirme a la weá. No se me ocurre pregunta, pero adéntrate en el tema de espiritualidad, sociedad, control mundial, etc. Oh, no, si no se me ocurre pregunta. Creo que las cosas ahora están un poco patas para arriba y hemos llegado a permitirlo porque no nos hemos querido hacer responsables de nuestras propias cosas. Le estamos dando exceso de poder a un gobierno corrupto que toma decisiones malas por nosotros y, y eso tiene que cambiar. Tenemos que hacernos más responsables de nuestras propias weas y dejar de victimizarnos pidiéndole a otra persona que nos dé lo que necesitamos. creo que es ¿cuál ha sido tu mejor experiencia relacionada al mundo del ciclismo? Oh, ¿sabéis qué? este canal de youtube ha sido a toda raja ha sido a toda raja a toda raja es como a todo <ríe> ha sido filete <ríe> ¿qué pasa si no uso aceite mineral para mis frenos? ¿qué usarías entonces? no le eches aceite de maravilla por favor busca aceite mineral no le eches DOT4 tampoco porque vaya a romper todo ¿Cómo puedo saber la talla de mi bici si no lo dice en el cuadro? Tienes que medirla. Ve, ve un dibujo de geometría y sácale esa mismas medidas a tu bicicleta contra una pared. ¿Qué debería aprender primero? ¿Manual o Willy? Willy porque es más fácil y manual porque es mucho más útil. Y luego, manual porque es mucho más útil. ¿Qué pasó con la Talon? La Talon, ahí está, la, fue la primera bici que agarré después de la lesión. ¿Probarás bicicletas nuevas? Ojalá. Eh, pasito a pasito porque recién me estoy recuperando, recién estoy como entrando a pedalear de nuevo. Pa tips para una carrera compita contra ti mismo, pásalo bien, no te metas mucha presión y disfruta, son buenas, tremendas experiencias. A menos que te pongáis competitivo y te enojís, tirís la bicicleta, todas esas weas ridículas no a mí no, no, no las van como para nada. Hay que ser buen perdedor en todo en la vida, o si el fracasar es parte de crecer. Así que, ¿qué es lo que piensas del XC? Saludos desde México. La raja, es eh, otra rama del ciclismo y todas las ramas de encuentro que son filetes. ¿Cómo te está yendo la vida, economía, salud, personal, psicológica, etcétera? Economía baja pero bien, salud, bien, recuperando. Personal, estamos positivos psicológicamente. Psicológicamente quizás esté bien mal de la cabeza, bueno. Todo depende de la perspectiva. ¿Qué te impulsa o es tu razón de levantarte con ánimos? Que la vida es emocionante, que es entretenido, que todos los días vayas a aprender algo nuevo y avances o no avances en lo que quieres hacer va a estar siempre un paso más, más cerca porque si no estás avanzando me pasa a mí, es porque todavía no estoy decidido en lo que quiero hacer. Una vez que ya visualizo lo que quiero hacer uh, Tus videos me sacaron de un hoyo muchas gracias y nos vemos en el cerro ¡Grande Fernando! Oh, ¡Máximo! ¿Cuál es el invento más chasquilla que has hecho? Saludos desde Calama son varios, y todas involucran cámaras de bicicleta. <risa> ¿Qué opinas de esta nueva generación de jóvenes? Saludos desde Panamá. No sé de qué generación de jóvenes me hablas, pero... Está muy cliché la hogada de que los niños son el futuro. La verdad es que el futuro somos nosotros ahora, así es que... <risa> eh, a tomar responsabilidad y tratar de mejorar las cosas, weón. si está todo bien patas para arriba. Está de loco el mundo ahora. ¿En qué punto de tu vida crees que está ahora mismo? ¿Cómo te sientes con todo eso? Estoy en el punto de mi vida en que siento que tengo más claridad sobre lo que quiero que nunca Y me siento optimista, siento que las cosas van a empezar a mejorar Porque mucho más mal no se puede poner respecto al panorama eh, general Me interesa aportar lo que pueda, que la sociedad mejore un poco Porque hay caleta y gente que la está pasando pésimo ¿Cuál fue tu peor caída? No me sigan recordando esos momentos, por favor ¿Pensaste alguna vez ser ciclista profesional? Enfocarte en el alto rendimiento para competir cuando chico, pero se me quitó rabio porque me gustaba más hacer freeride. Lo que yo hacía no, no era competitivo. <risa> ¿Cuándo vuelves a andar? Espera, pronto. Hoy, hoy día debería ir a andar. Termino con esto y me voy a andar. ¿Por qué la calidad de tus videos bajó un poco? Saludos. ¿Por qué no le he metido el tiempo necesario? Pero ya voy a tener el tiempo para, para hacerlo y hacer videos más bacanes. Ahora está como muy andar, andar, andar. Y lo sé, lo tengo presente. Ya van a mejorar, tranquilo. ¿Qué haces para siempre ver el lado positivo de las cosas? No es como que todo el rato esté viendo el lado positivo de las weas Pero de repente cuando te pasan weas malas Decís, ya, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sacar de esta situación? Con esa actitud lo voy a enfrentar de una manera mucho más llevable Que diciendo, oh, me pasó esta wea Y te ponía a llorar, no voy a sacar nada con eso Llorar y hacerse la víctima no sirve de nada ¿Qué has hecho en este tiempo? He tratado de mejorar mis condiciones de vida ¿Cómo empezó tu gusto por las bicis? Dándome cuenta que la wea era en la raja no gastaban combustible, andaban rápido, saltaban O oh, dos ruedas máximas ¿Cuánto tiempo llevo? Man? ¿Qué ha sido usted? Así en general Todo bien por aquí La vida fluye y sigue y <risa> Hay muchas tareas por hacer Pero ya vendrá el tiempo ¿Por qué estás o estaba viviendo en un container? Estoy viviendo en un container porque fue lo único que me iba a refugiar De la inclemencia del clima Araucano No es pregunta pero son buenas vibras Con tu recuperación, eres un grande germán Muchas gracias a todos los que enviaron fuerza, este hombre está quedando a todo ritmo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es que ahora eres más agricultor que ciclista? La vida nos pone desafíos que ni siquiera uno podría imaginar. Ayer el celular se cortó, se quedó sin batería. ¿Conoce alguna carrera universitaria que se pueda relacionar al mountain bike? Eh, turismo, se me ocurre, yo debía haber estudiado turismo quizás ¿Cómo te sientes con tus decisiones? Bien, siento que estoy bien como sincronizado Mente, corazón No sé, como que mis decisiones va, no van solo de un tema racional de Oh, ahí podría ganar más plata <risa> Que es típico todo lo que todos siguen Sino que, no oh, bonito que me ofrezcas plata Pero eso que me estás pidiendo Realmente va de la mano con lo que yo quiero hacer Me llegan ofertas de... Te pagamos mil, dos mil, dólares por 30 segundos de anuncio en un video. Y no los pesco mucho porque son puros juegos, casas de apuestas y puras pura mierdas. ¿Sientes un antes y un después hasta la altura de la pandemia? Yo creo que todos sentimos un antes y un después, todos nos hemos preguntado cosas. Y todos hemos observado cosas raras. ¿Por qué mi bici con pastillas de freno nuevas sigue sin frenar un carajo? Quizás, Luis, pusiste tus pastillas sin haber limpiado antes el disco Así que contaminaste tus pastillas nuevas y tu bicicleta no frena un carajo Si tengo una bici de trail 2019 pero me ofrecen una super enduro 2016 ¿Crees que valga la pena? Creo que puede valer la pena, 2016 igual es año bueno eh, Pero hay que ver el estado de las bicis Porque puede ser muy super enduro pero puede estar hecha pedazo, descuidada ¿Cómo estás? ¿Viviste una deconstrucción personal? ¿Podría compartir algo que lo aprendido? <risa> Estoy bien y sí, quizás se podría decir que viví una deconstrucción personal. Son como muchas cosas, he ido por un video completo, pero por ejemplo acá en Temuco he aprendido mucho a ir más con el ritmo de las estaciones que con el ritmo que me gustaría ir a mí. De hecho eso me ha frenado mucho porque por ejemplo ahora que es todo barro allá afuera, Está difícil construir, sería gastar una cantidad de plata enorme en lograr crear las condiciones para poder seguir avanzando Pero ya viene, ya va a pasar el invierno así que calma al tiempo Observar las cosas, te enseña a un poquito a ver la guada de afuera, no como que yo quiero esto y pa Sino que ya yo quiero esto, pero ¿cuál podría ser un buen momento para que esto ocurra? observar las situaciones de, más desde afuera para tener una perspectiva más general de todo no, de repente no hacer algo porque todos lo hacen, sino que observar qué es lo que pasa cuando alguien hace algo y a mí me pasaba que lo veía harto en el tema del trabajo veía que mis amigos conseguían sus pegas, eran felices con toda la cuestión pero después ya no tenían nada de tiempo y yo era el único jugón que era como medio independiente, chasquilla y en esos tiempos creo que ya, no, ya había dejado a la universidad y veía que yo tenía más tiempo que mis amigos, igual podía sobrevivir y no tenía tantos gastos Y empecé a tomar una serie de decisiones que me facilitaron el hacer eso El no haber tenido hijos todo este tiempo, el lo preguntado y haber tomado la decisión de decir no, sabéis que todavía no Darse cuenta que claro, uno tiene más opciones de, la que, de las que uno cree que tiene Luego Hay un abanico de posibilidades y, y realmente no, no hay apuros, todo, todo, todo a su tiempo ¿Algún consejo de día? Nada en específico. Sobre el pasado, aprende. Sobre el futuro, organízate. Pero no te preocupes de lo que ya pasó y no te preocupes de lo que viene porque realmente el único momento en el que estáis viviendo ahora mismo es ahora y ya. Ahora estoy preocupado de lo que estoy haciendo y no estoy reflexionando sobre el pasado. Momento presente, el lugar más... El presente, el regalo, es el lugar a donde deberíais estar la mayor parte del tiempo, pero... De una u otra manera, nos viciamos en pensar en cómo fue el futuro y las cosas que extrañamos y nos preocupamos sobre qué es lo que va a pasar en el futuro porque nos en la caja tonta te mete preocupaciones de cualquier weá, de cosas que no tenéis control. Así que relajarse un poco más y darse cuenta que, no sé, pues acá en Chile si quiero preocuparme de algo y hacer algo Voy a ayudar a alguien que tenga por acá cerca O no, no tengo nada que hacer con, con lo que está pasando Al otro lado del mundo Entonces no es mi responsabilidad y, y no puedo contribuir allá Pero acá sí Entonces acá planta un árbol Ayuda a un perrito Ayuda a una persona a Algo por alguien o algo y está bien. bacán eso, eso creo que sería un buen consejo un, un poquito disperso pero ¿Cómo descubriste lo que te apasiona? Probé distintas cosas y Probé distintos deportes Y fui viendo qué era lo que más me gustaba Y la bicicleta siempre me, me, me atrajo un montón Estoy como, tío, listo va a salir Quiero ir a huear hoy, día porque hay sol afuera ¿Qué tal va el proyecto de la casa? En algún momento iniciaré ese sueño también Saludos Oh, el sueño no sé ni cómo va a ser Ni con qué lo voy a construir Pero algo va a pasar porque algo tengo que hacer para poder vivir <risa> SRAM chimano. Eh, de gusto personal, a mí me gusta SRAM ¿Algún consejo para ser mejor cada día? ¿Cómo llevar un poco mejor esto de la soledad? Saludos. La soledad en la sociedad se ve como algo terriblemente feo, pero lo más feo encuentro yo que no saber estar en soledad. <risa> como que no ser capaz de pasar tiempo contigo mismo de calidad, reflexionando, pensando, riéndote de ti mismo, haciendo cualquier tontera, inventando algo, pedaleando solo... Caminando, lo que sea Yo no le veo nada malo a la soledad Es un buen momento para reflexionar Pensar sobre cosas eh, Repasando cosas de repente que hay hecho Experiencias que he tenido que decir Hoy oh, esta vez podría haber reaccionado de manera distinta Y, y aprendí cosas de verdad no, Al final no, no todos son consejos que te dé la gente a ti Tú te podés dar tus propios consejos a ti mismo Si es que te ponía a pensar sobre lo que está ahí y después le preguntáis a tu amigo, oye, ¿qué opináis de esto? Y sacáis más, más, más ideas. ¿Qué es lo que sientes cuando la gente o personas te dicen que los incentiva a andar en cleta? Lo encuentro a toda raja. Cualquier, cualquier persona que se suba a los pedales por inspiración de que vieron a un guan en YouTube o que vieron a un guan pasar en la calle que estaba cagado de la risa arriba de una bici. Cualquier persona que se suba a los pedales ya para mí es un ganador o ganadora. Uh, gran coraje, van a aprender muchas cosas y es, es tremendo deporte ¿Puedes hacer un resumen de tu tiempo en el sur? Eh, llegamos arrendamos una casa terminamos con la Valentina ella se fue para Temuco a mí me pidieron la casa porque la habían vendido y me vino a la parcela a un amigo que tenía la intención de comprársela en ese tiempo así que estuve aquí tomándome el terreno un buen rato hasta que me lo vendió así que bacán, ahora tengo terrenito y ahora estamos en proceso de que tengo de Parar mi, mi campamento base Para poder seguir avanzando más cómodo y todo ¿Cuál es el neumático que más te gusta para andar en, en el barro? Nunca he probado un neumático específico de barro Ando con un As Guy adelante Y un High Roller atrás <risa> Todo el año ¿Se puede empezar mountain bike con unas Maxis, Icon O CST caballero? ¿Cualquier neumático funciona? Eh, unos son mejores que otros claramente Pero se puede empezar con lo que sea ¿En qué trabajas? Soy creador de contenido en YouTube Y también tengo una plataforma que se llama Patreon Donde hay personas que me apoyan ¿Cuándo vuelves a grabar? La verdad no he parado de grabar No he grabado absolutamente todo Pero he estado grabando todo el tiempo Así que tengo una cantidad de contenido gigante Para compartir apenas pueda Germán, ¿Qué opinas que NS ya no haga más la Snap? Sabía que había salido un modelo nuevo No sabía que habían descontinuado las Snap Pero... Todo evoluciona Así que espero que hayan hecho ese cambio para mejor ¡Voy eh, ¿Cómo y qué tanto afecta a un sillín? El sillín incorrecto Según yo te puede dejar estéril eh, Tengo amigos que han Tratado de andar con sillines Que se ven lindos pero no tienen buena forma Son redondos así arriba Y me dicen que se le duermen las bolas Así que un sillín anatómico Que tenga el, el bajito en la parte del medio Es una muy buena opción Hola Germán en tus videos siempre veo Ese hermoso stand o atril de mantención ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hice yo han aguantado un montón, así que esos stands se merecen un video de cómo construirlo. ¿Qué has estado haciendo este tiempo? Sobreviviendo. <risa> Tratando de refugiarme de la lluvia. <risa> Del frío. Te queremos verte más por YouTube. Ya me, ya me verán. Ya me verán. ¡Denme tiempo! ¿Cómo es tu, tu situación actual? Bastante buena. Mucha gente se quejaría porque, por ejemplo, no tengo agua corriendo, no tengo un baño normal, no tengo un montón de comodidades. ¿eh? no tengo buena aislación en Temuco pero es cuestión de actitud estoy a toda raja está todo bien ¿estás bien? creo que sí esto no tiene que ver con el MTV, Germán pero para ti ¿qué es la felicidad? para mí la felicidad es un estado anímico no, no es algo que se tenga que alcanzar ni mucho menos que se pueda comprar con cosas materiales al final te pueden estar pasando cosas malas o cosas buenas Y tú, es cuestión de actitud Como tú decías y tomártelo Al final de repente, no sé pues, Me pasan weas malas sobre weas malas sobre weas malas es como <ríe> Me estás poniendo a prueba weón. Como que ya vamos a superar esta prueba Y no, no me voy a quedar ahí ah, ¿Por qué me pasa esto a mí? Weón? No ganáis nada con esa actitud Entonces, ríete un rato ¿Cómo va esa nueva mini excavadora? Ay, oh, impresionante Pero tengo que hacerle algunos cariñitos Está, no está en tan buen estado como estaba la mía ¿lograste recuperarte bien del accidente? no he elongado todavía mi brazo igual le cuesta llegar un poquito arriba pero ya tengo la, la movilidad empiezo a tener la fuerza y ya puedo hacer manual con esa web estoy al otro lado <risa> puedo andar en bici ¿qué puedo hacer cuando tengo trabajo, pareja, un techo pero aún así me siento vacío y atascado? en el fondo como que estás diciendo creo que lo tengo todo pero igual me siento vacío eso yo creo que ocurre cuando uno no hace mucho el trabajo interno De ver qué es lo que está pasando para adentro Porque yo en el pasado me he sentido vacío y atascado Pero creo que no tiene que ver con factores externos Sino que trabajar un poco más la relación con uno mismo Estar más solo, reflexionar sobre uno Qué te está haciendo feliz, qué te está perjudicando Y empezar a analizar un poco la, las distintas aristas de tu vida Si tu trabajo te baja Tratar de buscar la manera de empezar a empezar a ver cuál es el abanico de posibilidades que tenéis para hacer a partir de ese punto. Porque la mayoría dice, ay no, es que no puedo dejar mi trabajo. Ya, ahí mataste todas las posibilidades. Pero si, uy, ¿cómo podría cambiar mi trabajo por uno que me guste más? Se abren las posibilidades. No digo que sea fácil, pero digo que es lo que hay que hacer. Muchos no lo hacen porque se conforman con lo que tienen ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida? un mundo mejor para las futuras generaciones y no lo decía al principio pensando que estaba loco y ahora he tratado de aprender las cosas necesarias para tratar de contribuir un poco al desastre que tenemos y la, las cosas ahora no están tan bien la estufita cómo tomó tu familia tu viaje al sur e independizarte durante pandemia Hemos tenido mis hermanos la bendición de que mis viejos siempre nos han apoyado con todo, excepto esa idea mía de salirme de la universidad. Pero aparte de eso, siempre me han visto movido, que me la arreglo y todo, así que yo creo que, aunque me fui durante la pandemia, estaban tranquilos porque de una u otra manera me la iba a arreglar. ¿Endurera con doble platina o de hachera con platina simple? Yo creo que endurera con doble platina. ¿Qué te ha motivado a levantarte cada vez que sufres un accidente? Que la vida sigue y que no me voy a echar a morir Y que a veces los accidentes o las cosas malas que te pasan Son pruebas que te pone la vida para ver qué tan duro eres ¿Cómo compara al Germán actual al de hace tres años? Hace tres años era 2019 Estaba en el norte O sea, estaba en Santiago Ay, tan sureño Creo que ahora soy más reflexivo Ahora soy más observador Ahora soy más, estoy más atento a las cosas que pasan ¿Qué se siente ser uno... De los mejores creadores de contenido de mountain bike. Soy un weón igual que cualquier otro weón. No, el que hagáis una actividad y la conozca a esta gente no te, no te debería cambiar. Debería seguir siendo la misma persona, con los mismos principios y los mismos valores. Hace un tiempo me compré una bici para el cerro, pero parece más para salir nomás. No sé si me explico. La cosa es que se me echó a perder. No sé si es mejor venderla, comprarme una buena o arreglarla. Si la bici es muy básica, conviene venderla y comprarse una un poquito más adecuada para lo que estás haciendo. llamas! Hola, tanto tiempo. ¿Cómo he hecho para sobrevivir estos últimos meses? Trabajo duro, ingenio y aguante. Para salir de aquí, de donde estoy, tengo que salir con botas, porque si no... Me voy adaptando a la situación que, que va ocurriendo y voy tratando de anticiparme, pero la, mi anticipada han sido saboteadas bastante. ¿Qué buscas en una bici? ¿Tienes alguna marca que te guste en especial? Que no se rompa fácil, que sea duradera, ojalá montar en rodamientos. Eh, que tenga buen servicio técnico, que funcione bien, geometría rica. Hay eh, un montón de cosas que tenés que ir haciendo, tenés que ir viendo de cada marca cómo, cómo funciona cada una. ¿Cómo fue la recuperación? Larga. Larga y trabajó mucho mi paciencia. ¿Cómo puedo hacer para seguir haciendo descensos si cada vez que salgo del curro muero? ¿Qué es del curro? <risa> Te digo que me he salido del curro. Disminuye la, felici... Yo creo que disminuye la felicidad y trata de no salirte del curro. <risa> Aplicando palabras que no sé qué significan. ¿Por qué no te quedaste con las bicicletas que te dejó Cross Mountain? Aún las tengo todas. La que vendí hace no mucho tiempo, el año pasado, fue la N9 que le había regalado a la Valentina. Con la Vale dividimos todas nuestras cosas. Y la, la bici que yo le había regalado, ella ya no la quería, así que yo la vendí y se la deposité. Y el resto de todas las cosas que teníamos en común... Como les decía, fue un término súper buena onda, dividimos todo, quedamos en cero, quedamos los dos contentos y con todos los temas pendientes de la web materiales resueltos. La mini, la mini antigua está en venta y la mini nueva ha estado trabajando cada vez que puede, pero ahora es puro barro, así que no... ¿En qué estás en la vida? Viviendo el día a día, eh, pasando, no, no pasando el invierno, aprovechando el invierno y esperando que pase. Para poder seguir trabajando y avanzando. ¿Aún te queda algún recuerdo de tu caída en el Bike Park La Barba? Mucho dolor. Y... Y me acuerdo del Eric que me bañó. Máximo Eric, te mando un saludo, compadre. Germán, ¿cuál sería tu consejo más fuerte para alguien que quiere empezar un canal? Hazlo porque te gusta y hazlo, haz algo que quisieras hacer aunque no te paguen nada. Porque al principio no te van a pagar nada. ¿Cuál es tu inspiración o motivación? Visualizo el día de mañana un, un, un mundo en el que estemos más unidos, nos tratemos mejor entre ciudadanos, y que nuestros gobernantes se dejen de hacer tanta estupidez. De repente están hablando unos temas tan weones, siendo que hay problemas tan importantes por resolver que da pena, weón. Bueno. Reflexión sobre la vida. Bajo mi punto de vista, aquí como no sé si haya respondido un poco de esto antes, pero según yo aquí vinimos todos a aprender. De la guía es un campo de juego en el que venía a tratar de hacer las cosas ojalá lo mejor posible eh, Alineado con tus valores y teniendo como algún, alguna, algún norte hacia dónde va El tema es que claro, si todos vinimos acá a aprender ¿Qué hacemos criticando tanto al one de al lado en su proceso de aprendizaje? Porque siempre estamos atentos a lo que está haciendo el otro one bueno, En vez de estar preocupados de nuestro one Si ya cada uno tiene suficiente con los problemas que cada uno tiene Así que... Creo que es de juzgar menos al resto por lo que hace y concentrarse en uno, hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cómo te mantienes? Gastando poco y con mis ingresos de YouTube y Patreon. ¿Podrías hablar de qué te parece tu bici nueva? Saludos desde España. Me gusta mi bicicleta, lo paso bien arriba de la web. Me da risa que volví a Santa Cruz después de haber tenido mi primera bicicleta a Santa Cruz, doble. Una entremedio que no me gustó mucho y ahora esta. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. ¿Qué piensas hacer cuando seas viejo? ¿Andar en bici y gozar la vida? ¿Vivir de la tierra? ¡Empezó el vi ¿Cómo ha sido para ti mentalmente la fractura? ¿Cómo te afectó? Mentalmente, desde el momento en que me caí, eso lo les contaba a los chicos en Patreon el otro día que puso un post, desde el momento en que me caí dije, ¿sabéis qué? Taba duele caleta, probablemente la tenga que reparar. Pero el día está hermoso, sigue todo bien, es todo aguantable. Y pasé así, yo creo, los primeros tres meses, diciéndonos que está todo bien. Ya no, no podía hacer cosas, así que observaba, miraba, contemplaba, reflexionaba. Saqué lo mejor que podía de una situación mala. <ríe> Eso es lo que creo que hay que hacer. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Reflexionar, trabajar, recuperar mi hombro, tratar de... Mejorar mis condiciones de vida <risa> Todavía no No tengo ni un techo acá Estaba, Abro la puerta y un barro Tengo que hacer algo al respecto ¿Cómo vencer el miedo a los saltos? ¿Cómo tomar confianza? Práctica Y saltos que den confianza Porque hay todo tipo de saltos Yo cuando chico aprendía en cualquier weá. Ahora si encontráis una mesetita chiquitita por ahí Quédate practicando todo el día ¿Cuál ha sido tu peor caída? Saludos desde Talca Entre la parva Entre... La parva fue la más violenta Y yo cuando... Cuando vi las piedras y todavía no las tocaba. Cuando recién estaba levantando la bicicleta, dije... Está difícil salir de esta, weón. Ay, oh, cómo estaban esas piedras. No, sentí miedo, weón. Dije, lo hago. No sé si llego a la casa. ¿Cuál es el sentido directamente de la vida? Saludos, campeón. Eric, yo creo que el sentido de la vida es venir a vivir esta experiencia... A aprender cosas y evolucionar como personas. Si te quedas pegado en las weas materiales, no vas a lograr ese objetivo. Entonces, yo creo que dedicarle más tiempo a la reflexión, dedicarle más tiempo al pensamiento propio, rodearse de personas que te enseñen cosas en vez de personas que simplemente te hagan pasar el rato, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va definiendo su camino y distintas maneras de lograr lo que cada uno de nosotros vino aquí a hacer. Así que no hay un bien una manera buena una manera mala, hay distintas maneras y ojalá que lo que hagas sea alineado con tus valores. ¿El dejar el hospicio que tenías te ha afectado negativamente? Saludos desde Costa Rica. No, de hecho fue como liberador. Como que no, no es rica la sensación de sentir que eres la cara visible de una tienda a la que ya no, no tienes contacto. ¿Rígida, brígida o doble pero malita? No, rígida, brígida. La rígida brígida aguanta, la, la doble malita no va no a aguantar. ¿Cuáles son tus objetivos en el mundo de la bici? Tratar de motivar a la mayor cantidad de personas que hagan este hermoso deporte, que se sumen, porque creo que mucha gente que se ha subido a la bicicleta llega a su casa con otra actitud y cambia el switch. Y tiene otra motivación extra para... Si es que estáis en la rutina, la bici te da una motivación brutal para hacer algo distinto que... Te va a enseñar algo, no sabes qué, no sabes qué va a pasar en cada salida, pero algo va a aprender. Como la vida? ¡Ah, oh, buena! Insisto, mucha gente se quejaría, muchas personas creo que se quejarían de las condiciones en las que estoy viviendo, pero yo estoy contento porque estoy haciendo lo que quiero. ¿Qué coméis para estar flaco? La verdad es que, como lo que coma, me cuesta caleta engordar. ¿Extrañas algo en lo que más hacer? ¿Extraño algo que hacer? Quiero andar en windsurf. Hace tanto tiempo que quiero andar en windsurf. Eh, ¿Cómo recuperar la motivación para pedalear? Sal a pedalear sin ninguna expectativa en tu cabeza y déjate impresionar. ¿Esto está grabando? Seguimos, estoy seguro que queda poco. ¿Qué fue la guerrera usada y si recomendarías mejorar una MTB recreativa para ser enduros? La guerrera usada aún la tenemos. ¿Se puede mejorar una bicicleta recreativa para ser enduro si es que no la va a tratar tan mal? Si le va a dar duro, te recomiendo que, que te compres una bicicleta más específica. Si pudiera hacer otro deporte, ¿cuál sería? Quizás estaría metido en uno relacionado con agua, como kayak, windsurf, surf, algo así. ¿Has sentido un cambio en ti entre tu vida en Santiago y Temuco? Sí, <ríe> mucho. ¿Solucionaste el problema de las basas? Tuve que cambiar la masa trasera. Nos rendimos, la arreglamos como 5 o 6 veces. Y la reventé todas esas veces. ¿Tu mayor inspiración para salir adelante? Lograr mi sueño. <ríe> no, no voy a desistir. ¿De qué vives? de YouTube y de las personas que me apoyan en Patreon. Puedo hacer YouTube, gracias a que tengo YouTube y Patreon. Así que gracias a las personas que me apoyan en Patreon. Todavía no entiendo cómo me lograste motivar tanto para este deporte. Oh, bacán! ¿Realmente cómo estás, Germán? Realmente estoy bien. La vida ha sido la vida me ha puesto a prueba, pero creo que he dado la talla. ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Alguna vez se te ha caído la bici de la camioneta en movimiento? No. Una vez en Rapanui se nos abrió la tapa del pick-up, pero por suerte la alcanzamos a ver. Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a Santiago? Un abrazo desde 2019, viéndote. Grande, Joan. Eh, tengo la oportunidad de volver y la verdad no no quiero volver. Estoy acá forjando mi camino. Me apasiona mucho el MTB, pero ya llevo tres fracturas de clavícula. ¿Lo dejo? No lo dejes, cuídate. Si te hay piteado tres Clavícula en poco tiempo es porque no te estás cuidando. Tengo 26 años. Hace tres meses me compré mi primera bicicleta. Es muy tarde para aprender a bajar cerros. Esto me lo preguntan mucho. Tengo x años y será muy tarde. Nunca es tarde. Si pensáis que es tarde es que estáis pensando que como que te queda poco futuro. No, vive acá, ahora y di, hoy día quiero ir a andar en bicicleta pa. Y fuiste y vaya a aprender algo. Actualiza de tu vida. Nuevo terreno, nueva casa, recuperación de lesión, etc. Tengo... Me compré mi primer terreno en mi vida, con todos los ahorros de mi vida. Ahora estoy desfinanciadísimo, pero va todo bien. Mi nueva casa es un contenedorcito hermoso, muy poco aislado. Y la recuperación de mi lesión va... ¡Woo! A todo ritmo. ¿Cuánto mides? Como un metro ochenta y seis. ¿Veganos cuando hace calor en Francia? <risa> Yo creo que sí. ¿Eres depresivo? ¿De ser así lo tratas de alguna forma? Eh, no soy depresivo <risa> he, he pasado por periodos De bajos No sé si lo llamaría depresión Pero he pasado por periodos bajos Y la verdad es que para tratar eso En mi opinión tenéis que hundirte en tu propia mierda Y empezar a escarbar Y empezar a conocerte más porque Normalmente Las personas cuando andan en estado anímico Bajo, buscan la ayuda De otras personas y que otras personas Se hagan responsable de eso y terminan Metiéndose pastillas que realmente lo único que hacen es bajar el, la sensación de dolor o de vacío Creo que la, la única manera de, de salir de esa situación es enfrentarle uno mismo como un buen guerrero Es muy fácil optar por una pastilla, man, pero no soluciona el problema ¿Qué significa para ti el dinero? Para mí el dinero es una herramienta Creo también que las personas ahora le han dado tanta importancia y poder al dinero que está todo focalizado en weas materiales. Creo que estamos en una época mega loca en la que se... Como decían por ahí, se usa a las personas y se ama el dinero. En vez de amar a las personas y usar el dinero. Hay que hacer un cambio opático, bueno, hay, que, hay que avanzar con esto, porque estamos medio ridículos la weas que estamos haciendo. Sobre ti, Germán, ¿qué planes tienes para el futuro? Vivir una vida tranquila, lo más en armonía posible con la naturaleza y haciéndome responsable de tratar de generar mi alimento, una parte de mi alimento. En la sociedad, por lo general, tratamos de ganar plata para comprarnos cosas. Y esas cosas nos producen más gastos o esas cosas ya no nos satisfacen, no nos hicieron felices, así que nos compramos la misma cosa más nueva. Yo decidí no hacerlo y preferí ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Hasta con eso, saber qué hacer, que mucho tiempo no supe, por eso tenía tanto ahorrado. Y saber en qué focalizar esas lucas para tratar de, en vez de aumentar mis gastos futuros, disminuirlos. Si empezáis a tener tus gallinitas, tratáis de tener tus panelcitos solares, estás cada vez más independiente. Y mi, mi objetivo ha sido bajar mis, mis costos de vida para poder seguir haciendo lo que me gusta. ¡Vamos! ¡Oh! Sí, lo he despejado casi completo. ¡Ya, vamos! Consejos para los que estamos en la universidad y a veces no podemos salir a rodar Decir no puedo, te sentencia Siempre hay una manera Deja la universidad y anda a rodar Hola Germán, quería saber cuál es tu opinión sobre todo lo que está pasando en el mundo Saludos Creo que hay un grupo muy chico que nos anda perjudicando A la gran mayoría de las personas comunes y corrientes ciudadanos Y hemos aguantado mucho maltrato Y ya empieza a ser el momento en que tenemos que decir basta por...". Rock Choco Fox esa es una pregunta súper difícil para alguien que tiene una suspensión Rock Choc y un Choc Fox. Creo que entre esas dos no te podrías equivocar. Pero me gustaría saber quién tiene mejor servicio técnico acá en Chile. Sobre todo de regiones, porque ahora soy de regiones. ¿Qué le pasa Lupita? ¡No sé! ¿Tienes pensado probar la versión actualizada del Kingston? ¿El S22? ¿A que no? Sebastián, tú sabes lo que yo quiero. Es que... Oh, Boris. Boris, Boris, el cebo me pregunta si es que lo voy a probar Tapaba sí, tapabarro? No, tapaba sí todo el rato en Temuco Hace una diferencia brutal Lo sé porque cuando empecé a rodar de nuevo después de la lesión de mi hombro No tenía tapabarro puesto y... Hasta los chiquititos esos funcionan brutal ¿Qué creéis que es lo más importante cuando estáis en el cerro? Disfrutar. Para ti en estos tiempos, ¿qué tan fundamental es la fortaleza mental hoy en día? Elemental, porque... Si no trabajas tus aspectos mentales Y te dejas llevar por lo que el resto diga Al final te pueden destruir la autoestima Te van a hacer, hacer cosas que no querés. tenéis que ser fuerte mentalmente Hacerte las preguntas de qué querés hacer Por qué lo querés hacer a, Hacer tus averiguaciones Y darle tú el rumbo a tu vida Si no tenés fuerza mental no vayas a poder hacer eso nunca Porque lo primero que van a hacer de tu boca va a ser... Es que yo no puedo Y esa weá es una sentencia Hola Germán, ¿por qué tan desaparecido? ¿Y cómo te ha tratado la vida en el sur? Saludos máquina eh, El sur me ha agarrado bofetadas de repente Pero lo que más ha hecho Es que crezca como persona Y, y estoy muy agradecido por eso Ya, ya nos llevaremos mejor Y ya estaremos más sincronizados ¿Cómo salir de la depresión? Enfrentando tu propia basura Y tus programaciones mentales Que tenéis que no te ni cuenta Haciéndote las preguntas correctas, tratando de buscar tu norte en la vida. Hay muchas cosas que preguntarse y muy poca gente lo está haciendo. En escala 1 al 10, ¿qué tanto te ha gustado andar en barro? ¿Prefieres el grip sureño o Santiago? Del 1 al 10, 9. Me encanta el barro. El otro día está como la segunda o tercera andada. Estaba barro brutal, bajaba empinada, yo tenía mi hombro recién ahí, ah, y ah, ah, ah, ah, yo sé, yo sé, ah, ah, ah, ah. ah, ah. No, yo voy a bajarme, ya me siento, puedo hacer una bajada que votaría a muchas personas con confianza. Y eso me tiene contento. ¿Qué te motiva a seguir con YouTube? Eh, la ilusión de que puedo impactar positivamente en la vida de las personas y que juntos podríamos hacer de este mundo algo mucho mejor. Fuera del MTV, ¿cuáles son tus pasatiempos? Hoy oh, Me gusta jugar con madera, con agua. Ahora último me compré una, compra una soldadora que no la puedo ocupar porque no tengo electricidad. Me gusta hacer cosas, me gusta crear cosas. Soy bueno para hacer cuestiones con las manos. Como hay gente que son buenos para comunicar, o hay personas que son buenos para entrenar a otras, hay personas que saben otro tipo de cosas. Todos podemos aportar nuestro granito de arena a hacer una aguacán. Lo que yo creo que falta harto es el empoderamiento de que la gente diga, Juan, yo puedo hacer algo propio, bacán, y me va a salir bien. Y si me sale mal, me voy a levantar de nuevo y voy a seguir dándole hasta lograr hacer algo que me haga sentir pleno. No un trabajo... Si, estoy, si, estoy, si, estoy, si yo estuviese ahora en un trabajo de 8 horas diarias que no me gusta, empezaría a pensar en la manera de cómo salir de ahí. Si estás en el hoyo, deja de acabar. ¡Qué lindo está el día! ¿Cómo ves el MTB en Chile en 10 años? Espero que más económico, eh, espero ver a más gente andando en bici y espero ver también más pistas porque se pasa la raja, el encuentro de la bicicleta es puro sumar. No sé qué preguntar, yo ya no sé cuántas preguntas he hecho. ¿Cómo te has sentido con tu grada el aumento de fama y que eres una imagen de ejemplo de muchas personas a seguir adelante salvándonos de situaciones desafortunadas? Me han hecho esa pregunta Montetú, no sé por qué se siente que realmente las personas te salven en la calle, en un supermercado ha sido tan de a poquitito, como partió de nada, o sea, al, al principio no tenía ni un suscriptor después, al principio era raro como decir, ¿por qué me estás salvando si yo no lo conozco? y de ahí te vas dar cuenta que claro, como que hay una dinámica divertida, de repente te saluda en persona y es la raja porque tiran mucha buena vibra ¿Cuál es tu experimento de vida respecto al ciclismo y en verdad se puede vivir de ello? Yo ya llevo el 2016 viviendo de la bici, o sea, no, al, no inmediatamente del 2016, pero con el tiempo logré vivir de la bici a través de YouTube y se puede, de todas maneras, se pueden hacer clases, se puede hacer mecánica, se puede tener una tienda, así, infinito. ¿Qué visión tienes a futuro? hoy oh, hay un mundo en el que las personas tomen decisiones basadas en sus valores, eh, vivan en armonía, no se juzguen tanto. Que estén contentas con lo que hacen, no, es pura cosa buena. ¿Prefieres una vida feliz o una vida excéntrica o millonaria? Feliz todo el rato. ¿Importancia de pestañear? <risa> lo lograste. ¿Piensas retomar tu rutina de videos más seguido? Sí. ¿Un resumen de todo lo que te ha pasado en el último tiempo? Creo que ya lo he contado. Me tuve que mudar de casa porque la vendieron, habíamos terminado con la Valentina, llegué acá a un terreno que era una ladera, tuve que hacer un plano para poder llegar a algún lugar. Eh, iba a retomar el ritmo del verano, me lesioné y ahora estamos aquí, seis meses después ¿Te venderías a marcas si cumplieran tus condiciones? No me vendería ni una marca por ningún motivo Soy más partidario de entender a quién estoy apoyando y cómo hace su pega Cómo trata a sus clientes, cómo trata a sus importadores o a sus distribuidores Si son personas buenas, con ética me, están mucho más cerca de hacer una colaboración o algún auspicio conmigo, si sí. A que sean bueno, es que se andan cagando a sus distribuidores. Hay mucho más detrás de una marca de lo que uno cree. Pero. Sí, no me, no me vendería. No me vendo a nadie de partida. <risa> te extrañamos. Yo lo extraño también. Los comentarios y todo. Voy a subir un video pronto. Este. ¿Qué te inspiró a hacer videos de tus conocimientos? Saludos de Conce. Me... Nunca he tenido ningún problema con enseñarle a las personas cosas que sé eh, Aparte, cuando chico le enseñaba a mi hermana a andar en bici o en modo de cuestiones así, siempre he estado como tratando de... de motivar a... a que las personas hagan cosas nuevas, si es que quieren ¿A los cuántos años conseguiste tu primera doble suspensión? Eh, tenía como 14 o 15 años cuando tuve ese Santa Cruz Super 8 Oh papá, gracias, weón. Si ya te sientes sureño, ¿dónde están las calcetas de lana para andar en la casa? ¿Qué te inspiraba a crear MTV Enduro Chile? Fue una locura, cabrón, chico. Dije, ya, una opción. A ver qué pasa. Y como que agarró ritmo y dije, vamos arriba. Y aquí estamos. <risa> ¿Lo mejor y lo peor del sur de Chile? Lo mejor. Uh, los paisajes hermosos, los colores. Es una locura lo lindo que es. Lo peor. No estar preparado para recibir la lluvia. <risa> Eso puede ser lo peorcito. ¿Qué hacías cuando estabas lesionado sin poder pedalear? Saludos, Germán no tenía mucho que hacer así que contemplaba trataba de ayudar en lo que podía trataba de aportar en las conversaciones estaba bastante... No, tenía que irme a descansar como tres veces al día después de la operación, era ridículo me tenía que ir a echar así oh, no, no aguantaba el peso de mi brazo ¿hasta qué punto se puede mejorar siendo autodidacta en el MTB? creo que hasta el punto en que andes rápido pero tu técnica te limite y ahí vas a tener que pulir la técnica andando con tus amigos yo veía videos no hacía nada más que eso, Yo, a mí nadie me enseñó a andar en bici, veía videos y decía, uh, uh, él anda así. ¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Disfrutaste el proceso para llegar a donde estás? Eh, mis planes de futuro son ojalá construirme una casita, un lugar donde estar. Y sí, de repente uno se va en la volada de que oh, cuando tenga mi casa seré feliz, pero es muy importante lo que tú dices, Maxi, disfrutar el proceso en todo momento porque si no se te pasa la vida. ¿Qué piensas hacer en un futuro cuando quieras retirarte del MTV? ¿Irás a otro país? Saludos de Paraguay, Cabo. No he pensado nunca en retirarme del MTV. ¿Viniste a Adventure Park en Costa Rica? Es que vi tu sticker en la oficina y cómo estuvo el ride ahí. Oh no, yo no fui a Costa Rica, pero bacán que alguien haya pegado el sticker, quizás se lo regaló mi hermano. Mi hermano viajó por de Canadá a Chile y le, le dio un set de sticker y parece que lo fue repartiendo ahí. Así que saludos, Lucho Man. ¿Sientes que la naturaleza ayuda a lo mental? Sí, para que no lo crea, eh, de estar estresado en la casa, a ir a darse una vuelta al cerrito, algún potrero o algo, vean cómo cambia el flujo de pensamientos de la cabeza. ¿Estás viviendo autónomo energéticamente hablando? Si es así, como lo haces? Estoy autónomo, autónomo energéticamente hablando, pero me falta energía. Así que no te voy a decir cómo lo he hecho porque todavía no funciona. ¿Qué pasó en tu vida estos meses? ¿Cambiaste mucho? Han pasado muchas cosas, he cambiado, porque creo que he aprendido cosas nuevas y como les decía antes, el ser humano debería ir evolucionando en su, en su interpretación de la vida mientras más cosas va aprendiendo. ¿Cuál es tu marca de bicicleta y componentes favoritos? No tengo mucha inclinación de marca o componentes, voy viendo lo que va haciendo cada marca y cómo va saliendo cada componente, en cada diseño que tiene cada año, porque a veces los cambian un montón. ¿Se puede hacer preguntas sobre mecánica? Un saludo. Usaste hasta la pregunta para ver si podías preguntar, ¿por qué el enduro y no otro tipo de ciclismo? Saludos desde Guatemala. Porque el enduro podéis subir, podéis bajar, podéis pasar obstáculos, podéis saltar gigantes, la bici es muy versátil y la aguanta todo. ¿Qué ves como lo más crucial para hacer un para hacer un sendero? Tratar de respetar la naturaleza lo más posible, sabiendo que vas a generar un, un, un impacto, pero después que a un sendero brutal que mucha gente aprovecha y el cerro se llena de energía, así que Hacer líneas entretenidas, eh, no poner trampas mortales en los circuitos, tratar de pensar en todo un poco, y y gracias Caro por hacer pista, bon. sigan poniéndole con todo allá en Sevilla. ¿Estudiaste en la universidad? Sí, pero no, no terminé mi carrera. ¿Qué opinas del single speed en una andulera? No tiene mucho sentido porque pierdes, todo, pierdes tu caja de cambios, <risa> ya no tienes para subir y para bajar a todo ritmo. ¿Alguna vez has surfeado, güey? Lo he intentado, pero todavía no me he corrido una ola, porque siempre ando con tablas muy chicas. ¿Cómo puedo motivar a mis amigos a, para que apañen más seguido al cerro? La única manera de motivar a otras personas es con el ejemplo, así que si tú vas al cerro y volviste todo contento, y vayas al cerro y volviste todo contento, y lo bueno es este vente, ¿qué estás haciendo? Van a estar tan contento, van a ir contigo al cerro. ¿Cómo es la experiencia en el nuevo hogar? Eh, un poco claustrofóbica, a mí es que me gustan los espacios grandes, pero de hecho no he dado vuelta a la cámara porque está madre y ya no me puedo mover acá, pero... ¿Cómo se siente la Santa Cruz? Eh, a diferencia de la Polygon, la postura es muy distinta y el sistema de suspensión también es distinto. Es toda distinta la bicicleta en verdad. ¿Qué prefieres? ¿Rock Chuck, Fox, Ollings y por qué? Rock Chuck o Fox encuentro que son las más confiables, Ollings no tengo mucha referencia. No sé si me dan tan buena espina, no creo que sean malas, pero... <risa> hola, hola Leite ¿Cómo fue el apoyo de tus familiares sobre tu sueño y travesía? Saludos, Toluca, México Bueno Carlitos eh, He tenido la suerte de que siempre he tenido el apoyo de mis papás Porque creo que siempre me han visto motivado para hacer cosas Y al final siempre le dije a mi vieja, vieja, tranquila Que yo me la voy a arreglar de una u otra manera No, no, no me voy a morir de hambre y así ha ocurrido, así que ahora ya más que nunca me tienen fe y me siguen, me siguen apoyando con las cosas que hago. Si bien no me apoyan financieramente, que yo estoy totalmente de acuerdo con que te dejen ser y te lo arregles tú mismo, eh, me apoyan todo el rato, quieren saber de mí, en qué estoy, es bacán. No, no... Tengo pura gratitud con mi familia respecto a cómo me han apoyado y cómo me han dejado ser quien soy. ¿Qué te motiva a iniciar proyectos? El sentir que lo que estoy haciendo va a aportar a la vida de las demás personas cuando hacemos un pan de beneficio. Está garantizado que los cabros van a ir a compartir, van a ir a andar un rato y van a tener la oportunidad de conocer cosas nuevas. ¿Te gusta la lluvia del sur? Me ha, ha nacido en mí. Al principio me volvía medio loco, pero ahora ya me encanta. ¡Terminé! ¡Oh! ¡Cáchate! Respondimos todas estas cuestiones. ¡Impresionante! Estuvo tremendamente bueno. Espero que no haya sido muy latero para ustedes. Este video va a durar un montón porque son muchas preguntas. Y para 1440 preguntas, creo que respondí algunas de manera súper extensa. Así que no sé cuánto vaya a durar el video realmente. Si lo vieron, muchas gracias por haberse quedado acá hasta el final. Si aprendieron algo, de verdad, con que... Puedan mejorar al menos un pequeño aspecto de su vida con alguno de los consejos que he dado acá. Ya para mí me voy por pagado. Así si es que espero que tengan un buen día o una buena noche. Y nos vemos en YouTube. Ojalá muy pronto con nuevos videos. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el cerro para que no me molesten después. ¡Ah!